Chicas y chicos que estáis estudiando selectividad, que no tenéis vida, que se, se os están fundiendo las pestañas con los flexos por las noches, que tenéis un estrés que no lo podéis quitar y una ansiedad multiplicada por 8. Eh, os voy a ayudar porque os voy a decir que van a preguntar este año en el, el examen de selectividad PAU o EVAU, que cada año le cambiará el nombre. Eh, bueno, no es que lo diga yo es que la universidad por octubre o noviembre convoca a los profesores de segundo bachillerato y les dice cómo va a ser la, el examen de selectividad. Eh, a esa reunión pues van unas 20 o 25 benditos y, y, y nos dicen pues lo que van a preguntar. O sea, eso es público, eso no me lo estoy inventando yo. Entonces, pues claro, si un tío está de, eh, vive en Vinaroz, pues no va a ir a Valencia a la reunión o, o en Alicante. Bueno, che, total, que dicen lo que van a preguntar. Bueno, pues mirar, eh, aquí en, en mi blog, apuntes de geología gratis de segundo bachillerato, después os dejaré el link, eh, pues eh, viene el temario. Eh, el temario que viene por Boe en toda España es, son estos 10 temas más los cortes geológicos. El tema 1, el planeta Tierra es su estudio, el tema 2, minerales, componentes de las rocas, ta, ta, ta, ta, ta. Eh, es que mi profe tiene 17 temas, vale, son 17 temas, pero están aquí. Eh, eh, igual, eh, procesos geológicos externos, eh, empieza por meteorización un tema y después te pone otro tema de suelo pero es que en los procesos geológicos externos en este tema pues entra la meteorización, el suelo el ciclo hidrológico, la acción del agua, la litología, el relieve bla bla bla bla bla, bla. bueno entonces estos son los 10 temas más los cortes los 10 temas más los cortes son el examen de selectividad de la comunidad valenciana que es muy parecido en toda España entonces vamos a ver lo que preguntan en la, en la Comunidad Valenciana y como esto eh, es extrapolable a todas las demás selectividades porque las universidades se ponen de acuerdo eh, con los criterios para que sea justa y equitativa en toda España, pues vamos a ver lo que piden en la nuestra que será más o menos lo que pidan en el resto de España ¡Falso! Esto es ¡Falso! <risa> Bueno, mirad, otra cosa que se me había olvidado. En el blog tenéis información de, de muchas cosas. Libros de referencia de geología de segundo bachillerato. Eh, un link para que vayas a los cortes de geológicos de YouTube. Algunas diapositivas como estas de discontinuidades, que son importantísimas para hacer los cortes geológicos. Otra otra entrada de cómo se hace una columna estratigráfica y el link de YouTube, eh, vídeos de cortes resueltos en clase, cortes para fotocopiar y esto, tíos y tías. Exámenes de EBAU de geología. Este link te lleva... ¡Epa! ¿Dónde estoy? Este link te lleva a donde están todos los exámenes de EBAU. De todas las asignaturas de España ¿eh? y se llama exámenes de BAO, Chico, no voy a poder poner el ratón en el sitio. ¿Cómo que no? Digo, no se puede. Oh, lo voy a tener que repetir. Bueno, es igual. Ahí, exámenes de Bao. Esto ahora. Exámenes de Pau.com, exámenes de Pau.com, ahí está todo. Eh, eh, yo os recomiendo que pegáis un vistazo a los exámenes del año pasado, porque con esto del COVID y tal, eh, más o menos, eh, repetirán. También hay tengo ahí apuntes de las ciencias de la Tierra, pero como no entran en selectividad, pues eh, nos interesa, porque ahora lo que estáis es, es en la selectividad. ¿eh? Vale, chavales, a estudiar eh, la selectividad No fuméis porros es que, me re... Carles, es que me relaja No, no te relaja, lechón Te quita el mono del porro anterior Pero fumar porros no mmm, relaja Ir al lesa... examen de... Estoy de tribunal, tío, sí Un año más No voy a decir dónde, pero en fin Cerca de Valencia, a unos 80 kilómetros Estoy de tribunal de geología bueno, vamos a ver cuáles son, eh, qué es lo que van a preguntar. Venga, vamos al grano, chavales y chavalas. Bueno, vamos a ver, aquí eh, voy a intentar explicar eh, de dónde van a salir las preguntas, ¿vale? A ver si se entiende o me explico. De cortes geológicos, va a haber un corte geológico con tres preguntas, ¿Vale? Después veremos que no es que hay un corte, es que hay dos. ¿eh? Hay dos cortes geológicos y serán seis preguntas. Pero vamos a imaginarnos que fuera sobre diez preguntas, aunque en Comunidad Valenciana es 20. Pero en fin, las demás igual es sobre diez, y vamos a, a, a explicarlo como si fuera para 10. Pero después veremos que nosotros aquí es sobre 20. De cortes geológicos serán tres puntos. ¿eh? Bien, después eh, si sumamos tres... Y 3, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Eh? 3, 3, 6, 7, 8, 9 y 10. Salen los 10 puntos. Estaba sumando a ver si me había equivocado. No, pero está bien. Son los 10 puntos. Venga. Pues vamos a ver las bolitas verdes. Hay una pregunta del tema 1, del tema 6 o del tema 9. De aquí seguro que sacan un puntito. ¿Mm? Bien. De minerales y rocas. ...entre el tema 2 y, y el tema 3... ...sacan una preguntita... ...o de rocas o de minerales... ¿eh? ...pero de estos dos... ...sacan una preguntita... ...del tema... ...la tectónica de placas... ...riesgos geológicos... ...aguas subterráneas... ...y metodología científica o geología de campo... ...sacan tres preguntas... ...o sea, de estos cuatro temas... ...sacan tres preguntas... ...y del tema 2 ojo, ojo a esto, ojo, del tema 2 sacan dos preguntas, dos preguntas de un solo tema, ¿Mm? bien, yo soy un tío que estoy estudiando física, química, matemática, biología y algo de geología y digo, venga, voy a hacer un repaso, tema 5, procesos geológicos externos, eso es lo que hay que estudiar, o sea, eh, la meteorización, eh, los suelos, estructura del suelo, acción geológica del agua, el ciclo hidrológico, el viento, desertización, desertificación, litología, modelado cárstico, modelado granítico, che, procesos geológicos externos. Aquí dos. Pero, es que si eres de la Comunidad Valenciana, hijo mío, hija mía, esto es lo van a repetir por dos. O sea, corte geológico, vas a, va a haber dos, seis puntos. Y de aquí va a haber cuatro, diez puntos. O sea, que si te estudias cortes... Uh -huh. Y este tema, entre estos cortes y este tema, te va a salir las diez preguntas que tú puedes elegir. En fin, esto tiene un riesgo, ¿no? Porque me imagino que... En cortes geológicos te pueden preguntar eh, alguna pregunta referente al tiempo en, en geología o alguna pregunta referente a la geología de España, que la ponen el calzador en los cortes geológicos y, bueno, pues te quedas en bolas. Pero estoy hablando de alguien que quiera repasar el último día con salivilla, que sepa. Dos cortes, 3 y 3, 6, puntos elegir. Dos preguntas de este tema, dos y dos, cuatro, 6 y 4, 10. Bueno, mmm, igual no lo habéis pillado a la primera, hacéis una captura de pantalla y veréis por dónde van los tiros. Resumo, los tiros van, cortes geológicos, planeta Carlejas, mirar todos los cortes geológicos, ¿vale? Segundo en importancia, tema 5, procesos geológicos externos, tipos de suelo, meteorización, modelado cárstico. O sea, todo lo que pasa en la corteza de la Tierra. Y otros dos temas importantes que siempre salen. Una preguntita es de minerales o de rocas. Cortes, tema 5, minerales y rocas. Y venga, que tengáis mucha suerte y que saquéis un 14 de mínimo. Chao. Y darle like y suscribiros al canal. Venga, vale. hasta la otra chavales. Confío en vosotros, sois los mejores. Les voy a sacar un pedazo de 10. ¡Vamos! ¡Venga! Y os veis también el vídeo de, de Ibai de cómo ir a la selectividad. Que es muy cachondo. ¡Ale! ¡Adeu! Tienes que pedir que se suscriban a tu canal. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Dale like! ¡Dale like! ¡Dale like!